Bueno comienza la segunda etapa. Acabamos de llegar hasta la gota con el ave hemos llegado a Guay. Ahora vamos a ver si tenemos algo. Son las 10 de los 30 minutos. en el pilar no podemos grabar vídeo ni nada entonces no lo voy a enseñar pero vamos es impresionante particular. impresionante vamos si y venís a zaragoza yo creo que es además es gratuito el museo el, el museo el, la, la entrada a nuestra zona del pilar y, y nada os va a gustar mucho impresionante los frescos que hay impresionante los retablos impresionante bueno, pues, la virgen la Cubo. del cubo, los tubos o cubo, ¿Cubo. Ah, no, los tubos, los tubos, eso y hemos ido a un sitio ahí que se llama bodega Almao que la especialidad son las anchoas que no hemos comido muchas anchoas pero, sí pero bueno, está muy bueno, eh unas tapas guapísimas que ya, bueno, las las habréis visto ya, y que os lo recomiendo si vienes a Zaragoza, venir a esta calle porque hay muchos bares y se ve un tapeo excelente y nada, vamos a dar un pasillo más por el Pilar, para yo bajar, creo, ¿no? A para bajar vida. lo que hemos comido. Igual un cafetillo o algo, no lo sabemos. ¡Qué hombre! ¡Café ahora! <risa> bueno, hoy vamos a hacer una ruta por los museos de Zaragoza, que estamos aquí preparándonos ya para salir. Y bueno, enseñaremos todos los museos romanos que vamos a ir. Y no sé si haremos alguna cosa más. Queríamos ir a la alfajería, pero posiblemente dejemos para esta tarde. Hemos visto ya todo, toda la zaragoza, la, la, la, la cesada de vista romana, la, los bustos romanos y tal. Ahora vamos a ir a ver la lonja y nos quedaría ver el Pablo Gargallo, que hemos sacado también un bono de, un mono súper barato. Con el carnet joven a María José ha salido por 6 euros y a mí por 9 euros todo, pero vamos que está muy bien. Te lleva la mañana a verlo y está genial como a haber visto las imágenes. Y ahora nada, nos falta la lonja que es gratuita y vamos a entrar y ya es. queremos ir al parque de la alfajería, ya no sé si iremos hoy o mañana a ver cómo vamos de tiempo. You, you. Los homenajes gastronómicos y hoy nos hemos venido a La Paca, no la Doña Casta, la Doña Casta, no sé si ahí, esto es la calle del tubo y vamos a probar a ver si nos atienden unas croquetillas que os enseñaremos las super croquetas está riendo nos queda ni nada pero bueno hemos pues venido a, a comer muy atrasado pues nos estoy aquí allá centro la estructura rococó del teatro Bueno, pues hasta aquí el vídeo de Zaragoza Y ahora os mostraremos lo que es Córdoba Así que nada, estoy esperando para cogerme el tren Para ir a, otra vez a Castel del Fest. Y a Castel nos pues, iremos a, a Córdoba a, a disfrutar la última etapa del viaje. Así que nada.